Buenas, buenas, buenas chicos, todo que la que está haciendo. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy os traigo un vídeo de Fornite, de esos que os gustan muchísimo, sé que es pequeñito, es cortito, no estoy haciendo vídeos muy largos por no estar ahí todo el día mirando mierda, o sea, lo he concentrado con los mejores momentos Y ahora tenía el gato por aquí Floki, esto es lo presento. Se llama, se llama Floki Y suda siempre de mi cara, ¿cómo no? Aquí sí no quiero hablar con nadie. Y nada, ya tenemos el árbol de Navidad puesto y esas cosas que hacen por Navidad. Y nada, gente, eh, pues me cayó un mes y nos vemos en el yogo. ¡Uy, papito! Espérate, se asoma. ¡Uy! ¿Cómo no le he dado? ¡Falsa! ¡Falsa! ¡Ahí! ¡No! No me lo creo. ¡Ven! ¡Ja! ¡Estás así, loco! no me dejes solo, no te ha tocado nadie. <risa> Jodería, yo me puto jodería, eh. Llorando, que está. Está llorando ya en plan, tío. ¿Quién me choca, tío? Eh, lo estoy escuchando. ¿qué viene. Uy, va. Se ha cargado, ¿no? Mira el manco este de los cojones. ¡Oh! <risa> <risa> oh, qué manco! ¡Qué manco! <risa> Rompe eso. Ah, bueno, lo hemos matado ya, ¿eh? Hay una detrás nuestra, ¿no? eh. En plan, por aquí abajo. Te suelto esto, No pasa <risa> nada. Eres médico. Debería. Debería. Debería. Eh. ¿Soy yo o uno está viniendo aquí? No sé. ¿Eres tú? La, la verdad es que venía un bot bastante, bastante a rush, eh. Viene uno, uno por detrás, tío. Madre Es un bot de mierda, ¿no? ¡Uh! ese. Uh. Segundo KS que me hace. Bueno, bien, ¿no? Los bots estos van de puta madre para agarrar kills, tío. super es de experiencia rápido, tío. No, no. Mira, ahí hay uno. A ver si lo mato. ¡Ay! Se me ha movido, me ha movido el bot este. ¡Mira! Ahí hay otro. ¿De qué? De bot. ¡Ya me jodería! Sí, sí, sí. Ya me jodería, nano. No, ya, sí, sí. Bueno, este era un poco. No sé si es muy bot. Vamos y vamos a. Ah, no, no. no, no vamos, aquí nada. hay. No, ah, no, no, no, no. Aquí no, hay un. No. Aquí hay un plátano bot, eh. Como me lo robes, me rayo, eh. Y, y su amigo. Está aquí. No lo veo. Claro que no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Está morido. Está morido. ver, Está totalmente murido, ¿no? Si es que las partidas de antes eran de prueba. Bueno, a ver, estos eran bots. No, era, eran bots de prueba. Mira, aquí hay otro. Vamos a darle a bot. ¿Dónde está? Ahí, donde lo he marcado. ¿Qué ha pasado? ¡Guille! A 144 tío, sí, a 144 corazones estoy de ti, loco. ¿Sí o no? Gracias por ese pedazo. De 144 bits, tío. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo haces para hacerme feliz, loco? Oye, va, vale. 105, ¿eh? ¿El de arriba? ¿Cómo lo hace Guille para hacerme feliz, eh? Como no le da, como no le da, me lo va a aplicar. el perro no este la Asoma, asoma, asoma, no se asoma. ¿Por ahí se asoma? Sí, se asoma. ¡Uh, qué buena edad! Ah, se hace 4 o 8. ¿Son como tú? Sí, estaría bien. Aquí hay uno, ¿eh? Ahí hay otro. ¡Repasito! Ese es mío, no me... No, no. Te lo dejo. Yo lo miro. Lo miro en mi... Uy, va, te han dado, ¿eh? No, no, ya no lo lo he hecho. Uy, va. Me lo, han, me, me lo han... querido explicar, ¿eh? Pues Probablemente para acá que hay un, un franco. No, nah, se lo he explicado. También se lo he explicado a otro que había por Ven, ven, no, hombre. Que aquí hay material, un franco dorado, una sí, escala... No. Papi. Sí, sí, sí, aquí. no ido. tengo madera ya. Se no puede... ¿Dónde, ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pasa, Ubi, pasa, Ubi. ¿Dónde está? Uno. Sí, no, ¿dónde Venga, eh? Y el otro, aquí. Vale, vale. Abro ahí, eh. Dale, dale. Uah. Vamos, vamos, lo he Uy, papito. Uy, papi. Uf, uf. 106, 116. ¿La has quitado? Vale. Guau, lástima. Se está reviviendo, ¿eh? Corre, corre, corre, corre, corre, corre, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Las dos. Flicking. ¿Por qué me miraste con esa cara? Perro. Por allá, vuelvo, no tío. Ahí va, hay otro. Espérate, se lo explico. Ahí está el perro. ¿Dónde viniste? Me viene... Hay otro, ahí con un franco. Aquí, aquí hay unas doradas si quieres. Y balas. Las Dale, malas. un eh, me están, me están lloviendo un poco de... Eh, que viene, que viene. Drax, que viene. ¿Dónde estás? Arriba, abajo. Arriba. Salta, salta la casa. Arriba. Ahí va. Este es, tu Uno bot, menos... este es un bot. Y el otro es un bot. El de arriba ya te digo que no es un bot. Bueno, pues no Otra escar dorada aquí. ¿eh? Ay, ay, ay, papi. ¿Dónde está? Detrás, Ah, ahí. Mío, mierda. No me ha dejado tiempo, tío. Y veo gente ahí. ¿Dónde? Ahí. Yo creo que nos han puesto con poche. ¿eh? Oye, que son ellos dos contra nosotros dos, eh. Qué va. Sí, sí, sí. Uy, wow. Me lo he explicado. poba <risa> sí, sí, sí, chaval. ¿Qué quieres? ¡Ani, cagame! ¿Qué pasa, máquina? Me lo he explicado este. También te lo digo. Ah, Están. Se acabó. No, no, oh, yo oh, quiero. Oh. Les está rusheando. ¿Quién, ¿Quién le va a estar rusheando aparte de.? Eso? Yo. Me faltan que. Me, me parece que faltan dos squats más. Estos sí, Y dos sí. más. ¿Y es que si sí, tomo sí. nosotros contra que ellos? Que no. ¡Sí o no. Sí. ¡Sí, no! no! Toma asiento, Mi... bol. Toma asiento. <risa> Espérate que lo tomo el rojito de Wolf. Ah, no me deja, tío. Ah, siempre del tirón. Del tirón. Bastante, bastante malo, tío. ¡Ah! ¡Aquí se están pegando de hostias! ¡Corre! ¿Se ha, se ha llevado una mochita. ¡Ay! ¡Ay! No, mames! ¡No mames! Eh, Willy, vete. Eh, hola. Me han eh, rusheado. Estos es. Esos, estos dominan un poco, eh.